Bueno, otra triste pérdida eh, para la política de Patagones, porque se conoció también en las últimas horas el fallecimiento de Nélida Margarita ella Ellacé, eh, esposa de otro eh, radical de Patagones, como es el caso de Daniel Roger, eh, ambos militantes del centenario partido, bueno, hoy se conoció, que eh, eh, falleció y desde el radicalismo, por supuesto, recordaron que Nelly ya fue integrante en muchas ocasiones de la comisión del Comité de la Unión Cívica Radical, de la Junta Electoral. Lo cierto es que este, Nelly falleció a los 77 años, ¿eh? repito, fue afiliada toda su vida del Partido Radical y militante activa del radicalismo allí en la calle Doctor Baraja. Pero también, les recordarán, y muchos lo saben, que era una bailarina de tango junto a Daniel, y además eh, llevaron durante muchos años eh, un programa en FM de la Costa, en eh, la radio de Gustavo Bosco, por supuesto que la radio también aumentó profundamente el fallecimiento, de Nelia Yacé, eh, que durante casi tres décadas eh, disfrutaron allí en la radio de momentos inolvidables, eh, ya que era la productora de Tango, Simplemente Tango, emblemático programa de FM de la Costa. Pero más allá de ese vínculo con Elia y con Daniel Rossi eran asistentes gastronómicos en numerables ocasiones y fechas especiales de la radio, esto lo recuerda la, la gente de FM de la Costa, así que eh, vaya también desde Mapuchito Noticias, el recuerdo para estos correligionarios, vecinos, amigos, que además han sido partícipes de los medios y con los cuales hemos hablado durante innumerable cantidad de oportunidades. Así que este recuerdo está presente y adherimos totalmente a las palabras del de presidente del Consejo Deliberante y miembro del Partido Radical, Julio Constantino, como así también de la gente de fm de la Costa, en este eterno recuerdo para estos vecinos ¿sí? que hoy han partido, como es el caso de la Radical, Nelia, y también te contábamos hoy el fallecimiento de Guillermo Oster.